Junta Central Electoral que no hace más que meter la pata, por ejemplo, a este país lo metieron en algo que yo nunca he visto en mi vida. En las cinco provincias predilectas el arrastre va, para los demás no. O sea, donde el gobierno está bien el arrastre va, donde los demás no, cuando la ley no se aplica por pedazos. La ley se aplica de manera uniforme de manera integral, de manera general. Entonces, además de meter la pata, y que eso tiene una, una lectura, esas cinco provincias más el distrito concentran el 59, casi el 60% de la población votante. El que garantizó esas cinco provincias ganó las elecciones, ya sean las congresuales, las municipales, las presidenciales. Y hay grupos que están pidiendo que las unan también. Un programa electivo tan complejo, con un nuevo sistema de votación, a computadora, con pantalla touch, con un tiquecito, que se presta al fraude y a todo eso. Yo realmente no veo a República Dominicana saliendo del atolladero en el que está. Y ahora, por un antojo, usted va a ir al listín, que ese es el primer video que aparece, están prohibiendo la campaña política y la promoción religiosa o sea que una gente no puede hablar de Cristo en el metro por eso es discriminativo eso va en contra de la constitución que consagra la libertad de religión la libertad de expresión que no hablen de política eso es otra cosa pero por qué meten este asunto además la gente tiene libertad. Eh, y evitar el proselitismo, ¿quién diablo va a evitar el proselitismo en este país? ¿Con qué mecanismo cuenta la Junta para hacer cumplir una medida de, del tipo que sea? ¿Cuántas veces le dijo Julio César Castaño, el presidente de la Junta Central Electoral, a Leonel Fernández que no podía hacer campaña proselitista antes de y él hizo hasta lo que le dio la gana En el momento en que le dio la gana Vamos a escuchar lo que opina la gente de esta prohibición estúpida Es redacta todo lo que va a pasar Y todo lo que está pasando tío. O sea que Eso no nos sorprende a nosotros Lo que estamos en el va a tener este. Entonces usted ¿Cómo? ¿Qué lo ves? ¿No? ¿De, de no publicar? De... O sea, en realidad Como yo le dije Eso no me sorprende en el mundo entero, o sea, vamos a ser perseguidos, o sea, vamos a a la vida, o sea, es lo que es... es satanás, o sea, es Satanás en la mente de esa persona, porque seguro que una gente que tiene a Dios en su corazón no lo va a hacer, el que te ha arrepentido va a ser diferente, y la persecución a nosotros, es la o sea, la persecución que puede regir. Y para todas aquellas personas, para mí un placer, es, un placer, es un placer, es una necesidad, entonces Dios que, que manda a aquellas personas, que, que es cristiano, que manda a aplicar la palabra, que de la palabra, es el bruto a Y ahora ah. que lo han prohibido, o sea, ¿cómo usted...? Bueno, que lo veo mal. Yo veo mal. que Señor mal, mal, mal, eso, mal, sí, eso está mal, porque hay que predicar la palabra, y el Señor mandó, cuando tenía dos discípulos, tenía dos discípulos, para que venga por todo el mundo a predicar la palabra, a dar la palabra, la palabra es, a dar amor a aquellas personas que necesitan la palabra de Dios, Gracias que se arrepenten, 15, versículo 15 a 16 y por todo el mundo predicar el evangelio a toda la criatura, malo que creyeran serán salvos y malo que no creyeran serán colonados. y Yendo bonito con los evangelio bueno, por el parte yo diría que no está de todo bien, sino que debieron, o sea, no quitarlo completamente, sino como regularlo, como lo ya que hay personas que no saben cómo expresarse en un sin el público ¿Y lo que debe a un problema más... Sí, Lo que pasa es que la mayoría de personas que predican en el otro lo hacen de una manera muy incómoda y se molesta No es que no se es que molesta la palabra de Dios ¿no? sino, hey, sino que el tono de voz que ellos utilizan para predicarla ¿no? es bastante incómodo cuando uno va a predicar algo debe de ser prudente para que la persona quiera escucharlo porque dos personas predicando en la tarde las personas cansadas no van a querer escuchar por eso entonces... bueno ustedes vieron ahí recibí una llamadita ahora se estaba quejando una persona me dice que desde ayer los grullones están sin luz yo creo que le hace falta a un relacionista a Jode Norte aquí para que cuando vayan a hacer los trabajos, no sé si es por las 24 horas, no sé, ni me interesa, pues ellos debieran informar que se van a producir apagones de dos días. imagínense usted lo que sufre con este calor, una gente sin luz, sin agua, eh, se lo estaría llevando el diablo. Bueno, ahí ustedes vieron. Miren, yo estoy de acuerdo con que en el metro, en las guaguas públicas, para evitar eh, tal vez derramamiento de sangre, el problema, se... El proselitismo político...